Lo sé, lo sé ha pasado muchísimo tiempo como estáis pero vengo con muchas ganas muchos proyectos y este en concreto que es esta lámpara origami de papel Dremel me ha retado y me ha dicho Albert qué puedes hacer para tu comunidad un proyecto bonito que pueda hacer cualquiera que puedas utilizar nuestra máquina más potente a cable que es la 4250 donde vamos a cortar vamos a lijar vamos a fresar vamos a hacer un montón de cosas y veréis cómo es súper fácil antes de seguir os voy a dejar una lista de los materiales que he usado por aquí por aquí. Por aquí para que podáis hacer una captura de pantalla y os sea más fácil llevar a cabo el proyecto. Lo primero que vamos a necesitar es una rama. Yo os recomiendo que vayáis al campo y cojáis la que más se caste, porque os va a ser mucho más fácil manipularla y bueno pues tener en cuenta las dimensiones. En mi caso la quería hacer de sobremesa para escritorio, para mesita de noche o para un mueble una consola en una entrada y la quería de un tamaño reducido, contenido, como unos 40 50 centímetros no más. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el disco de corte para cortar lo que es el largo y todas esas ramitas que no queremos aprovechar y dejarlo lo más corto posible para así evitar luego tener que lijar de más. Vamos a utilizar el accesorio de lijado para lijar toda la superficie, pero si os gusta más rústico podéis dejar toda la corteza. En ambos casos vamos a utilizar un multitratamiento anticarcoma, termitas y demás. Ahora vamos a hacer un surco a lo largo de toda la rama utilizando la fresa de punta redonda y tener en cuenta si el cable que vais a usar es muy grueso o muy profundo, pues darle esa forma un poquito a ojo para que os quepa perfectamente. Así conseguiremos que el cable no se vea. Os voy a contar un truco. Yo recomiendo que utilicéis algún retal de la rama que habéis cortado para practicar. De esta manera vais a ir cogiendo el pulso y apoyaros siempre en una superficie que esté fija. Yo he utilizado led de alambre o ludeadas. ¿Tenéis la opción a batería o de enchufe? Yo he optado por batería porque me apetecía guardarlo en la parte de la maceta y cubrirlo con piedras. Además, si escogéis la opción enchufe, podéis hacer un agujero, perforar con el accesorio de taladro en la parte baja de la maceta, en el costado, y así lo dejaréis bastante oculto. Otra tercera opción son este tipo de luces que llamarán también a batería y no llevan cable alguno y lo ponéis arriba, pero cada vez que tengáis que cargarlo, no, a mí me parece un más rollo tener que estar tocando la parte de arriba con las hojas y el papel. Eso ya, valorad y elegid la que más os guste. Ahora vamos a pegar bueno si elegís la tercera opción no hace falta que hagáis este paso vamos a pegar lo que es el cable en el surco de la rama vamos a utilizar o bien adhesivo de contacto o por ejemplo silicona adhesiva. Vamos a coger un alambre y lo vamos a enrollar alrededor de la rama. Vamos a crear una pequeña cama sobre la que apoyaremos las primeras hojas. Vamos a utilizar papel de seda de un tamaño de Dina 4 para crear las hojas. Vamos a enrollar lo que son las esquinas hacia adentro dando forma y vamos a crear un pequeñito agujerito con el cable del led de alambre y vamos a pasar todo el cable por cada hoja. Vamos a ir acomodando y dando forma a lo que es la primera parte de la flor os recomiendo que al menos pongáis entre 6 u 8 hojas. Ah, y lo que sí, no hace falta que el agujero sea en el centro de cada hoja. El que sean un poco irregulares le va a crear una forma un poquito más orgánica y natural. Una vez hemos puesto las primeras 6 u 8 capas, vamos a enrollar el resto del alambre de LED alrededor, creando como un círculo, y lo siguiente que vamos a hacer es añadir otras 6 más o menos, hojas. Estas ya un poquito más pequeñas. A medida que vayáis las de arriba, hacedlas más pequeñas. Y, por último, lo que haremos será añadir una goma elástica en la parte de arriba de la rama para que haga presión y evitar que las hojas puedan subir hacia arriba. Un poquito de agua. Hablo mucho. Y ya está, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Contadme en comentarios, a mí la verdad es que la atmósfera que genera es súper chula y se me está ocurriendo que podéis utilizar, si os gustan los colores, una tira también por ejemplo RGB y con el mando ir cambiando pues azul, verde, pensando dónde va a ir ubicada... Bueno, pues otra opción. Os voy a dejar los enlaces de las luces que he ido comentando para que os sea más fácil. Y sobra decir, si tenéis alguna duda, escribidme. Tanto aquí como en Insta, como en TikTok, en Pinterest, donde queráis. Me podéis localizar, escribidme. Y yo el mismo día, si no es el mismo día, el día siguiente os contesto encantado. Y nos vemos pronto, que tengo más proyectos. ¡Chao! Mira, llevo que mi hija me la pidió para casa.